Otra herramienta que podemos ver es la de, con, eh, la de lista de palabras. Esta lista de palabras lo único que hace es un recuento de las palabras que sigan una serie de criterios que se nos dan aquí y, y a, nos da un recuento de cuántas veces aparece en el corpus que, en el que estamos. Entonces yo puedo buscar, por ejemplo, eh, pues eh, bueno, eh, le, le puedo decir, pues ver cuántos lemas distintos, sin mayor opción, mayor que aparecen entonces hay 3328 páginas de, de 20 elementos cada uno esos son el número de lemas sin ningún tipo de, de limitación puedo puedo contar pues las preposiciones que hay sin ninguna, ningún tipo de limitación entonces me aparecen aquí eh, bueno 20 preposiciones que aparecen en, en el quijote puedo eh, limitar pues decir preposiciones pero solo las que empiezan por en por ejemplo eh, con lo cual solo me aparece el recuento de en y entre. Eh, podría, podría decir, por ejemplo, eh, pues el lema con, con género. Eh, bueno, que, que empiece o que. O que um, bueno, vamos a ponerle entero con mozo, que sea un, un lema, con lo cual aparecen 106, pero esto incluiría mozo y mozos, pero no mozas. Yo podría poner aquí moza con el, el, el lema con género y aparece 41 veces y eh, si lo hubiera dado solamente al lema y a mozo pues en vez de 106 y 41 que parece que era lo que aparecía pues aparecerá 147 veces que es lo que aparece ahí entonces se pueden añadir más de puedo buscar por ejemplo sustantivos que empiecen por cap y le puedo añadir múltiples criterios por ejemplo le doy aquí y que termine además con una a y lo añado eh, y entonces le puedo decir que eh, tenga todos los criterios o simplemente alguno de ellos dos. Podemos poner todos los criterios entonces me salen cosas como cabeza, como cabra, cabecera, cabalgadura, caballeriza, caballería. Ah, entonces, bueno, aquí hay palabras que se tienen que excluir si yo no quiero que aparezcan en el listado, eh, el tema de que las mayúsculas y las minúsculas sean iguales, la frecuencia mínima que tiene que aparecer, y bueno, eh, básicamente esto es todo sobre la herramienta de lista de palabras. Vemos ahora la herramienta de ngramas, que es esta de aquí. Bueno, un ngram es un conjunto de n palabras consecutivas, bueno, pueden ser lemas también, eh, que, que aparecen en un cierto corpus. Habitualmente se suelen usar los bigramas, una palabra seguida de otra, o trigramas, dos palabras y la siguiente, eh, a veces también cuatrigramas. Pero ya esto depende del tamaño del corpus, porque normalmente necesitan unos tamaños ya de muchos miles de millones de palabras para poder obtener resultados que sean relevantes. Entonces aquí, bueno, pues podemos hacerlo de siempre, podemos buscar por la forma concreta, por la etiqueta, vamos a buscar por ejemplo por, por lemas, y aquí es el tamaño, habla de enegramas de entre 3 y 4 palabras. Va a buscar los que más aparecen en este, en este corpus, con una frecuencia mínima de al menos 5 apariciones, y eh, se pueden poner criterios adicionales de que empiecen con unas letras o terminen o, o que contengan o demás. De momento no vamos a hacer ninguna limitación y simplemente vamos a buscar los trigramas y cuatrigramas de lemas más frecuentes en el corpus que tenemos del de Quijote. Entonces tenemos cosas como de el qué, decir Don Quijote, responder Don Quijote, a el qué, a Don Quijote. Vemos que hay, hay muchas cosas que no. Eh, pues no son muy relevantes, ¿no? Del de qué son todo palabras gramaticales que en realidad no, no aportan un significado y que bueno, no, no es muy relevante. El caso es que eh, podemos eh, limitar. Eh, bueno, eh, podemos anidar los enigramas. ¿Qué significa esto? Que cuando hay un enegrama, un cuatrigrama que, que coincide eh, con otros trigramas que estén incluidos en él, pues Don Quijote de él, pues puede ser Quijote de él. O puede ser Don Quijote de, entonces aparece, esta el, el cuatrigrama aparece 127 veces y eh, aparece aquí 157 y 127 cada uno de estos trigramas que, son, que están dentro del cuatrigrama. De, que, que hemos visto. Se pueden incluir no palabras, lo cual hace que el resultado sea bastante peor porque incluye también los signos de, de puntuación, lo cual la mayor parte de los trigramas y cuatrigramas pues realmente no aportan información. Eh, se pueden excluir palabras, por ejemplo, he visto que hay muchos Quijotes por ahí. Eh, esto como no es un lem, bueno, estamos hablando de, de, de lemas, pero... Eh, mmm, por eso se tiene, se tiene que poner en minúsculas, si fueran palabras tendríamos que ponerlo en mayúsculas. Y en general estos son los resultados que da. Podríamos hacer ver que, por ejemplo, si eh, los enegramas eh, de seis elementos, que además en vez de ser lemas, sean formas en concreto, los resultados que nos va a dar, en vez de 500 y pico el primero, aparte de que va a tardar un poco más en calcularse, pues son 142 y eso que está incluyendo los signos. Si quitamos el hecho de incluir las no palabras y no excluimos nada, pues aparecen, pues 19, el caballero de la triste figura y tal. Entonces eh, esto es en principio lo que da de sí la herramienta de los enigramas. Vamos a fijarnos ahora en la herramienta de palabras clave. Esta herramienta es bastante similar a la herramienta de los enegramas, en tanto en cuanto nos va a sacar las palabras y enegramas más característicos del corpus que, con el que estemos tratando, pero en este caso no se va a fijar tanto en la frecuencia de aparición como en... Eh, que realmente sean característicos de este corpus para, de este corpus. Para saber eso, lo que hace es coger un corpus de referencia muy grande, que son los que aparecen por aquí, eh, y que eh, bueno, nos sirve para saber que una cierta expresión multipalabra, un, ene, un enegrama, es bastante frecuente en este corpus, pero si es frecuente en cualquier corpus en general, como por ejemplo antes nos salía cosas como de el que, bueno, estaba lematizado, más bien sería de la qué o o de los que pues eso en realidad eh, pues no nos aporta información no es que sea característico de esta obra es que es más bien característico del español en general entonces para eso se utiliza el corpus de referencia que aparecen aquí eh, bueno, y entonces bueno, tenemos la opción de subcorpus que tenemos casi siempre. Aquí eh, podemos hacer que los resultados, los resultados que nos devuelva pues estén más centrados en expresiones que sean, que sean muy, muy características de este corpus, pero que sean más raras, tanto en este corpus como en general, o otras otras expresiones que sean muy características de este corpus pero que a lo mejor sean palabras más comunes en general ¿no? pero pero que precisamente en este corpus eh, esa unión de palabras más comunes y, y que se puede ver en otros corpus en esta aparezca especialmente más veces que en el corpus digamos que se toma como referencia entonces simplemente bueno si le, da, le damos eh, no hace falta escoger nada por una parte tenemos las palabras únicas más características de de este de este corpus y por otra parte las multipalabras como lo está comparando en dos corpus distintos es por lo que puede terminar en uno y en el otro todavía quedarse a medias entonces en, en cuanto a multipalabras pues vemos cosas como don quijote o sancho panza o caballero andante señor don quijote que obviamente son palabras que son expresamente súper características del corpus de, del quijote eh, aunque aunque sean palabras que puedan eh, puedan encontrarse en otros corpus especialmente la palabra quijote eh, como aparece aquí, eh, pues en esta obra obviamente aparece mucho más que en cualquier otro... ...en cualquier otro corpus. Aparece incluso Sancho. Bueno, Sancho eh, es una palabra... ...aparece más veces que Quijote en el, en el corpus este. Y aparte, además, eh, Quijote es muy probable... ...que se utilice con el sentido de alguien que lucha contra la realidad en cualquier otro texto... ...y aparezca de una manera más eh, habitual que la palabra Sancho. ¿no? Dulcinea, como vemos, las palabras más um, características son precisamente los nombres propios... ...de los personajes del Quijote. alucinante o Toboso los nombres de Lotario, Rucio, ínsula eh, Barataria, además, bueno, pues... Mm panza de Sancho Panza. Uh, en general aquí son todo palabras muy, muy características del Quijote, muy, muy relevantes, y aquí pues, tenemos bigramas o trigramas que eh, pues lo mismo, son muy característicos de, del Quijote. Y por lo demás, las, esto no, no es muy necesario, podéis utilizarlo como cambiar el corpus de referencia si queréis, pero estos son los corpus que utiliza habitualmente, son los más grandes y en principio los que son más genéricos con... Con, formados por textos de muchos tipos y demás, y que en principio son la mejor opción. Y con eso hemos visto la herramienta de palabras clave. Vamos a ver ahora, o casi mejor dicho, no ver, la herramienta de One Click Dictionary, el diccionario de un solo clic. Eh, bueno, algo salió mal. Eh, el caso es que para poder acceder a esto se necesita tener creado una cuenta en Lexonomy y bueno una serie de... De, además está en desarrollo, con lo cual en principio aunque el que tenga interés puede husmear un poco aquí, no es algo que, que vayamos a ver. Vamos a ver ahora la herramienta de concordancia paralela, como es eh, paralelo eh, se refiere a que eh, sea un corpus que esté en más de una lengua, así que necesitamos tener elegido un corpus que sea precisamente paralelo, para eso nos vamos aquí a la herramienta para escoger el... El corpus podemos mirar en las categorías y fijarnos en los paralelos y eh, podemos mirar, bueno, pues por ejemplo lo podemos organizar por número de palabras y fijarnos en uno que tenga español, este de aquí. Entonces, una vez que hemos escogido este corpus, como es paralelo, ya se nos han activado, eh, bueno, por una parte la concordancia paralela y por otra parte la tendencia pero esto es debido a que está este corpus no solamente es paralelo, sino que está también etiquetado por fechas en cada uno de los documentos. Si entramos aquí, eh, bueno lo que se nos permite es buscar en el diccionario, eh, tiene, tiene varias lenguas el corpus que hemos escogido, todas estas de aquí, es un corpus de, de la Unión Europea, y eh, tiene... Tiene la capacidad de encontrar, como siempre, pues simples por lemas, por frases, por formas y tal. Eh, vamos a buscar, por ejemplo, eh, una palabra de español. Vamos a, a meter, por ejemplo, toro. Aquí al final no hemos escogido. Eh, vale, está ahí. En todo el corpus eh, no voy a hacer nada, simplemente una búsqueda simple. Y bueno, me aparece aquí por búlgaro, pues me parece muy bien. Y eh, que sí, sí que contenga, que es lo que queremos. De tal de tal manera que bueno aquí no vamos a darle ningún otro tipo de restricción simplemente vamos a ver, que busque dentro del corpus paralelo en las frases donde aparezca el lema toro eh, qué lemas aparece en búlgaro esto no es porque tenga un diccionario sino que simplemente se ha dado cuenta de que en todas las frases que en español este corpus es paralelo frase a frase entonces todas las frases que en español eh, contienen la palabra toros resulta que contienen esta palabra en búlgaro que es la que ha eh, identificado y que probablemente sea su traducción yo búlgaro no sé sí que sé ruso y sé que en ruso toro se dice buk, eh, algo parecido a bik, aquí pone bikove eh, así que entiendo que probablemente eh, esto sea toro y con una terminación de plural, bueno, eh, es algo que nos puede servir si tenemos un corpus paralelo de alguna lengua de la que no tuviéramos diccionario, pues nos valdría para identificar significados eh, como se dicen unas palabras o expresiones, porque se puede poner eh, no solamente palabras sueltas en una lengua y en otra, con lo cual nos podría servir para ayudar a traducir algún, algún texto. Vamos a ver ahora la herramienta de tendencias que podemos utilizar porque eh, este corpus está también etiquetado por fechas. Eh, esta herramienta nos permite ver en un corpus con esta característica de estar etiquetado por fecha, qué palabras son las que eh, están cayendo en desuso porque se utilizaban en, en documentos de fechas anteriores y en las más recientes eh, tiene una frecuencia de aparición menor, o al revés, palabras que empiezan a ser más habituales, han caído... Eh, son de moda. Si tuviéramos algún corpus muy reciente, pues probablemente veríamos que las palabras coronavirus, COVID o desescalada o incluso hasta fase eh, serían palabras que están ganando, eh, pues cada vez son, son más y más comunes, en, sobre todo en, en, en noticias y demás. Entonces, eh, bueno, pues aquí hay una serie de de la estructura, pero bueno, como el corpus eh, es este, que está por años, de hecho está por décadas, eh, pues nada, tampoco vamos a ver los subcorpus, que como veis hay un subcorpus para cada década, menos los años 60, y eh, como siempre aquí podemos escoger que sean formas o que sean... Eh, Lemas, vamos a escoger lemas que quizás sea más interesante. Estos métodos son los métodos que utiliza para calcular los cambios de tendencia, porque no solamente se basa en un recuento de frecuencias sin más, sino que aplica una, una fórmula para que el resultado sea más relevante. Eh, la frecuencia mínima que necesitan tener las palabras para que tengan, sean tomadas en cuenta sobre su, su evolución a lo largo del tiempo. Y una serie de parámetros que tienen que ver con el método este, y que se ordenen según la tendencia que tengan o según la frecuencia o según eh, la fórmula que utilizan. Aquí vamos a dejarlo según tendencia, que es eh, cuanto más empinada digamos sea la cuesta de uso, bien de subida o bien de bajada. Podemos eh, emplear filtros para para que nos limite más aún los demás, pero no lo vamos a, no lo vamos a utilizar. Eh, y aquí podemos encontrar las tendencias positivas o las negativas, o todas juntas. Vamos a poner, por ejemplo, las tendencias positivas. El resultado, bueno, este corpus es bastante grande, así que tarda un poquito en, en calcularlo. De nuevo tenemos la ventaja de que como esto es, se hace en un servidor central, una máquina muy potente, pues no depende de nuestra máquina, eh, y entonces, bueno, pues aparece aquí que una, una palabra que aparentemente está, un lema, que aparentemente está ganando mmm, últimamente, se utiliza más que en los años 50, 60 o 70, pues es documentar, eh, aparecen como el, el corpus este, bueno, es una mezcla de documentos, de lenguas y demás, aparece esta que debe de ser, eh, debe de aparecer dentro de la parte en español, pero algún término específico de, de alemán, pues eficiencia, previsibilidad, revaludar, liderazgo, demostrable, maximizar, Frankfurt, patrulla, mengozi. Bueno, estos son en principio las palabras que salen que más eh, están en, en, en boga, digamos. Si ponemos lo contrario en tendencias negativas, pues veremos unas palabras que son eh, bueno, completamente distintas y que eh, bueno, avis, eh, juridic. Eh, bueno, aparecen algunas palabras así que parecen extranjera, finés, se ve que está en en caída, debe ser que ahora se dice finlandés o algo así, auténtico, conveniente, sueco, bueno, esto depende exactamente de qué corpus, de qué esté compuesto. Esto puede ser relevante si tenemos una, una serie, un corpus que creemos nosotros a lo mejor con, con cartas o con textos que sean, de, por decir algo, de español antiguo y se pueden ir viendo qué palabras se utilizaban más que se han dejado de utilizar o lo contrario. Entonces, en ese sentido, para algún estudio lingüístico que queramos hacer, pues es una herramienta relevante.